Saludo especial para nuestros seguidores En nuestro canal Noticias Internacional en Mundo Y Noticias de Última Hora A medida que siguen aumentando las tensiones, tensiones Entre Occidente y Rusia La expectativa sobre lo que puede pasar En los próximos días es total Debido a, a movimientos Que para Moscú son sospechosos Y podrían abrir otro frente de batalla Tal parece, según las denuncias Del Kremlin, las AFU estarían Ubicándose desde Moldavia Para ir por Transnistria Y es que todo parece que las acciones del Kremlin podrían abrir otro punto de concentración según la información que están entregando los medios militares. Se habla de una posible acción militar en el sur de Ucrania. Datos específicos dan cuenta que podría darse en Odessa, Transnistria y Moldavia para ser más exactos en la información. El día 23 de febrero del 2023 el Ministerio de la Defensa de Rusia acusó al gobierno en Kiev de estar buscando la forma de realizar una provocación en contra de la República autoproclamada de Transnistria lo que para Moscú sería realizar una acción de falsa bandera y acusar a Rusia de los hechos. Actos que serían realizados con unidades ucranianas vestidos de soldados rusos, ante lo cual la Federación ha dicho que está preparada para responder con toda la fuerza ante cualquier tipo de provocación. Pero mirando desde otro lado de la información, Moldavia dice que Moscú no está reconociendo su integridad territorial y desde su gobierno han dicho que no están preparando ninguna acción en contra de Transnistria y niegan que esté planeando alguna acción militar desde esta región. Desde Kiev no han hecho esfuerzos por desmentir la información que entregan desde Rusia y de hecho ha asegurado recientemente que de proponérselo, Ucrania la capturaría en menos de 72 horas lo ha dicho Alexei Arestovich quien hace parte del gobierno ucraniano poniendo candente la situación entre Kiev y Moscú. Y es que no sé si ustedes se acuerdan que recientemente el Kremlin, o bueno, el presidente Vladimir Putin recientemente dejó en firme la revocatoria de un decreto que reconoce la soberanía de la autoproclamada República de Transnistria y algunos indicios de expertos militares apuntan a lo siguiente, que posiblemente próximamente el presidente Putin podría reconocer la independencia de Transnistria tal y como lo hizo con Donetsk y Lugansk hace un año, lo que en su defecto para muchos ese decreto daría mucho que pensar y tiene con preocupación al gobierno moldavo porque esto podría sentar las bases para que el Kremlin pudiera dar la orden de una operación especial militar o una intervención en esta zona de Transnistria incluyendo a Moldavia por lo pronto desde el gobierno moldavo han insistido a su comunidad a mantener la calma luego de las declaraciones del gobierno ruso que asegura que las AFU presuntamente estarían detrás de su inminente incursión a Transnistria de querer ir por un arsenal bastante grande que hay allí en los túneles desde la segunda guerra mundial esta región sigue albergando a unos 1600 soldados prorrusos y cuenta con uno de los mayores depósitos de la unión soviética Mientras, amigos, hay pronunciamiento desde el Ministerio de Exteriores de Rusia frente a estas inminentes declaraciones entregadas por el Kremlin asegura que cualquier acción que ponga en peligro el contingente ruso de mantenimiento de la paz desplegado en Transnistria, sería considerado un acto en contra del territorio ruso. En ese orden de ideas se dice por parte de los medios eslavos de, de la cartera militar rusa, ha dicho que hay un posible despliegue de unidades en posiciones de fuego y un aumento sin precedente de drones ucranianos, asimismo, repetido desde Rusia han dicho que responderán adecuadamente a la provocación por parte de la SAFU. Recorremos que aquí hay un tire y afloje porque desde hace poco la primera ministra de Moldavia dijo que habían planes desde Rusia para derrocar a su gobierno y esto ha mantenido las tensiones entre Moscú y la capital allí en Moldavia. Llegamos a la parte final, es por lo pronto la información, a ustedes muy amables y muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido y estaremos muy pendiente de toda esta información.